En la práctica 14 vamos a calcular la entalpía de fusión del agua, es decir, la cantidad de energía que necesitamos para cambiar de fase sólida a fase líquida una cantidad de masa de agua a 0 grados Celsius. Para ello vamos a utilizar un calorímetro donde depositaremos el agua, un termómetro con su sonda, una manta eléctrica, un vaso para el hielo una probeta para medir el volumen de agua y la balanza para hacer las diferentes pesadas. Cuando la fase sólida de agua comienza a fundirse, a convertirse en líquida, el agua se encuentra a 0 grados Celsius y se va a mantener a esa temperatura hasta que termine de fundirse por completo, momento en el que comenzará a aumentar la temperatura. La energía que se necesita para este cambio de fase a presión constante y por unidad de masa es lo que se llama entalpía de fusión del agua. Su cálculo en principio es sencillo. Si sumergimos una cantidad de hielo en cierta masa de agua líquida a una temperatura inicial, la temperatura de mezcla comenzará a descender porque el hielo se está convirtiendo en agua líquida. La temperatura seguirá bajando hasta que se funda todo el hielo. Conociendo la temperatura inicial y final podremos calcular la entalpía de fusión del agua. Todo este proceso se llevará a cabo en un dispositivo que pretenderá aislar térmicamente la mezcla del exterior. Como este dispositivo no es perfecto, influirá en el proceso, cediendo parte de energía para que el hielo se funda. Para tener en cuenta este factor, primeramente calcularemos lo que llamamos equivalente en agua del calorímetro, K, que es la masa de agua que cedería la misma cantidad de calor que cede el calorímetro. Para el cálculo del equivalente en agua del calorímetro, utilizaremos lo que se llama el, metodo, el método de las mezclas. Consiste en calentar cierta cantidad de agua, unos 200 mililitros aproximadamente, 10 grados por encima de la temperatura ambiente con la ayuda de una manta eléctrica. Y la depositamos en el calorímetro. Tomamos otros 200 mililitros de agua y añadiendo un poco de hielo picado bajaremos su temperatura unos 10 grados Celsius por debajo de la temperatura ambiente. Tomaremos la temperatura del agua caliente en el calorímetro. La anotaremos y echaremos el agua fría en el calorímetro y moveremos para que se mezcle el agua fría y la caliente. El agua fría tomará energía del agua caliente y del calorímetro para llegar finalmente a una temperatura de equilibrio. Con la ayuda de la balanza, habremos pesado al principio el calorímetro vacío y cada vez que hayamos añadido agua. Así conoceremos las masas de agua que hemos ido añadiendo. Con estos datos podremos calcular la K del calorímetro. Esta K debería ser un, un, dar un resultado por, eh, positivo, puesto que el calorímetro está a temperatura ambiente y cederá calor al agua fría. Una vez que hayamos calculado K, el equivalente en agua del calorímetro, podremos comenzar con la segunda parte de la práctica. Partimos con el calorímetro con los 400 ml aproximadamente de agua en su interior y que ya habremos pesado, a una temperatura que anotaremos si será cercana al, ambi al ambiente. Añadiremos 40 gramos de hielo en cubitos, unos 5 o 6 cubitos, y cerraremos el calorímetro. Introduciendo la sonda del termómetro en el calorímetro, comenzaremos a mover la mezcla para tratar de que la temperatura sea lo más homogénea posible en la mezcla. Observaremos que comenzará a disminuir. Si seguimos moviendo la mezcla, llegará un momento en que la temperatura ya no baje más. Es esta la temperatura que anotaremos. A partir de este momento la temperatura aumentará. Finalmente pesaremos el calorímetro con la mezcla de agua y hielo ya fundido. Con estos datos ya podremos calcular la entalpía de fusión del agua.